Chicos, bienvenidos de vuelta al canal. Nueva información acerca de la temporada 4 acaba de ser revelada. Una explosiva nueva ubicación está a punto de erupcionar en nuestra isla. Los personajes secretos de la historia de la temporada 4 han sido descubiertos y nuevos detalles sobre el asombroso evento final de esta temporada del capítulo 2. Chicos, estaremos revelando todo eso y más en el video de hoy, hermanos Entonces, pónganse cómodos y presten atención porque esto va a comenzar Si queréis apoyar el canal, os invito a utilizar el código MrDeneox en la tienda de Fortnite, hermanos Con el código MrDeneox en la tienda de Fortnite, estará recibiendo un millón de pavos gratuitos, hermano Yo lo haría ya es broma, pero... Apoya demasiado Estamos muy cerca de los 400.000 Suscriptores, me hispanas. Estamos tan cerca que estamos regalando 5.000 pavos a toda la Neox Army Antes de llegar si llegamos a los 400.000 suscriptores antes de que termine agosto, estaremos regalando un total de 10.000 pavos a toda la Neox Army. Así que para participar, suscríbanse al canal con la campanita activada para no perderse ningún video ni ningún directo y comenten su parte favorita del video. Recuerden que para participar tienen el link en la primera línea de la descripción, hermanos. Vamos a por ello. Lo que voy a decir es impresionante. Tenemos datos sobre la próxima temporada que llegará al juego. Una temporada que, al parecer, será ambientada en el espacio. Una temporada espacial. ¡Wow! Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estaremos cubriendo todos los secretos, misterios... Easter Eggs, todo lo nuevo que ha llegado a nuestros oídos. Estaremos mostrando la nueva ubicación espacial que ha sido encontrada en los archivos del juego y mucho más. Nuevos personajes espaciales que estarán llegando para la próxima temporada. Y lógicamente necesitaremos de un evento final que nos haga ir a el espacio. ¡Wow! No perdamos más el tiempo, vamos a por ello. Empezaremos hablando sobre la nueva ubicación que ha sido hallada en los archivos del juego. Y al parecer, se trata de una nueva ubicación que estará llegando a Fortnite muy pronto. Además proviene del espacio. De lo que estamos hablando, es que se trata de una ubicación que estará llegando justo a este lugar de la isla. Estará justo por aquí y tenemos las pruebas. Al parecer, se ha filtrado que llegará a Fortnite... Una nueva ubicación con nombre llamada El Cráter. Los filtradores han encontrado esta ubicación con dicho nombre en los archivos secretos del juego de Fortnite. Además, nos han podido marcar justo en este mapa para enseñarnos exactamente dónde estará situado el cráter que llegará en este evento de Fortnite. Estaremos hablando de esto un poquito más tarde. Se trata de uno de los filtradores más legales y más creíbles que todo el mundo sabe y conoce. Ha estado mostrando y enseñando miles de veces en el pasado lo que estaría sucediendo en Fortnite días después. Y no ha fallado. Entonces, ¿qué será esta ubicación nueva que está por llegar? ¿Cómo se verá? Lo cierto es que los jugadores antiguos de Fortnite saben, y seguramente les viene a la cabeza lo que significa realmente... El cráter. No se trata de la primera vez que vemos llegar un cráter a nuestra isla de Fortnite. Ya ha estado sucediendo en el juego anterior, que al parecer justo, un cráter se formó por la llegada de un gran meteorito a la isla. Al parecer a Fortnite le gusta que pensemos en la historia del juego, entonces nos plantean la idea de que suceda algo parecido a lo que ya estuvo sucediendo en la anterior isla de Fortnite. La historia se repite. ¿Estará llegando algo del espacio que impactará con nuestra isla de Fortnite y creará un gran cráter? Además, no es el único filtrador que ha encontrado archivos secretos del cráter en los archivos del juego. Al parecer en la temporada 4 de Fortnite este será un nuevo lugar en la isla, pero ahora llega algo muy importante que os encantará. A todo el mundo le gustaría saber cómo se verá el nuevo evento esta temporada, ¿verdad? Pues... tenemos algo que a lo mejor os gustará demasiado. Recordemos, en el video de ayer, nombramos el nuevo cómic misterioso que apareció en la sala del Battle Royale. Te dejaré, por cierto, una ventanita aquí arriba en el video para que veas el vídeo anterior y no te pierdas nada de la historia de esta temporada. La llegada de Galactus es casi inminente, entonces tenemos la posibilidad del evento o de un nuevo crossover con cinemáticas, ya que no solo lo hemos visto en su apariencia en el cómic, sino que también ha aparecido en los archivos secretos de Fortnite de esta temporada tratándose de Galactus, un gran gigante del espacio... Sabiendo que podría estar llegando a nuestra isla de Apolo, teniendo un grandísimo personaje al que derrotar, tratándose de un gran enemigo, un jefe final imbatible, por un simple superhéroe, debemos recordar cómo fue el evento de Travis Scott en el juego de Fortnite. Sabemos que a Fortnite le gusta testear los eventos antes del gran evento final, entonces... Vimos esto por primera vez cuando llegamos al evento de Travis Scott Un evento que también fue submarino Algo jamás visto todavía en Fortnite Y lógicamente los jugadores predijeron que una gran inundación estaría llegando a Fortnite Y lógicamente así sucedió Entonces el evento de Galactus también ha podido estar siendo testeado Y desde luego en el mismo evento de Travis Scott ¿Os acordáis cuando estuvimos volando por el espacio en el gran evento, llegando nuevos planetas y después desapareciendo cuando Travis Scott estaba viajando a través del espacio? Parece que esto podría tratarse del primer test para el nuevo evento tan grande que tienen preparado para los Vengadores en esta temporada. Todo será muy parecido y además parecerá seguro el evento que ya vimos, pero no se llamará Travis Scott. Sino que ahora será de... Galactus. Hermanos, esto ha sido todo por hoy. Espero de corazón que realmente les haya encantado estas filtraciones. Y que compartan el video con sus amigos si les ha gustado. Suscríbete si todavía no formas parte de la familia o te perderás lo mejor de Fortnite. Si quieren apoyar pueden usar el código MrDeneox en la tienda de Fortnite también. Y nos vemos en el siguiente vídeo, cracks. ¡Chao!